Muy buenas, ¿cómo están? En este video vamos a aprender a utilizar el multímetro o mejor conocido en Uruguay por lo menos, y más popular como tester. Con este aparatito podemos medir la corriente que sale del enchufe, del tendido eléctrico y también podemos medir varios voltajes que tenemos dentro del ordenador. Es una gran herramienta para nosotros. No se utiliza demasiado, pero cuando se utiliza, nos saca de un montón de apuros, nos sigue para, eh, para comprobar fallos y problemas que tienen que ver con la energía, con el voltaje. Eh, este tester que tengo acá, la imagen no es muy buena, pero en este momento con la cámara como la tengo así colocada, pero les quiero comentar igual que esto es corriente alterna, estos dos valores que están acá, 600 y 200 volts son para corriente alterna, es decir, la que trae útil, la que sale de enchufe. Estos valores de aquí están más escalonados, 600, 220, 2000 miliamperes y 200, eh, perdón, 2000 milivolts y 200 milivolts. Estos son de corriente continua, que es lo que nos entrega la fuente de alimentación de las computadoras. Corriente alterna de este lado, al igual que de este lado en la otra imagen, presionando con los dos dedos, y corriente continua de este lado, al igual que sucede con este lado del tester. ¿tá? En este caso, del lado derecho, tengo un tester que está funcionando sin estar conectado a nada aún y en este caso tengo un tester solamente para que ustedes lo vean. ¿tá? Las posibilidades de tester son un montón. Sirve para, para medir transistores, PNP o NPN, eh, conectando el colector, el, la base y el emisor allí tal como indica el diagrama, podemos comprobar su funcionamiento, podemos comprobar conductividad, podemos medir amperaje en, este, en esta parte de acá. Pero lo cierto es que nos vamos a dedicar a lo que a los informáticos, al ser computacional, que es un técnico, eh, nos viene nos necesitamos ¿tá? A eso nos vamos a referir, no vamos a extender demasiado el video. Muy bien, voy a retirar el tester ahora que lo vimos y lo voy a dejar con la imagen del segundo tester, de este que está de este lado, que es el que vamos a utilizar realmente para, eh, para trabajar. ¿tá? En este caso les muestro las clavijitas que se utilizan. ¿eh? Estas clavijitas sirven para tocar los puntos que queremos medir. Eh, si vemos, las clavijitas empiezan acá, donde tengo el dedo en, la, en el lado derecho, y terminan en esta parte. Son las mismas. ¿tá? Esta roja y negra que está acá, son los extremos de los cables rojos y negros que tengo en esta mano. ¿Qué tengo acá para medir? Tengo una fuente que no he utilizado nunca pero sé que funciona. Lo que voy a hacer es abrirla. Como ven está en la cajita. ¿Ah? Es una fuente Thermaltake. Es una muy buena fuente realmente. Lo que voy a hacer la voy a sacar de aquí. Como ven la estoy desembalando completamente. La voy a poner por acá. Voy a dejar la cajita al otro lado para que no moleste. Voy a retirar esto de aquí así ustedes lo pueden ver mejor pueden apreciar mejor y aquí tengo el cable de alimentación ¿sá? antes de conectarla lo que voy a hacer es desembalarla porque no es una buena idea bien, conectar una fuente eh, que viene embalada en nylon a la corriente porque el flujo de aire interno mmm, no va a ser el mejor ¿sá? acá tenemos a la fuente está bien el suite encendido y apagado y toda ¿eh? y toda la parte del cableado acá, ¿sí? esto es lo que vamos a medir ahora rápidamente lo que vamos a hacer primero que nada es conectarla con estos enchufes ¿sí? eh, se recomienda siempre primero poner siempre primero conectar la fuente ¿sí? acá siempre conectar la fuente primero y después el enchufe al tendido eléctrico. ¿no? Así que ahí tengo el cable. Voy a pasarlo por aquí y la voy a conectar. Voy a conectar acá. Lógicamente la fuente no va a encender por cuestiones que ya vimos. Eh, acá lo que hay que hacer, primero que nada, para que la fuente comience a funcionar, es hacer un puente. ¿Te acuerdan del relé de lo que les hablé de la función de relé que hace la placa madre a ver si con un poco más de luz se ve mejor no en efecto creo que se ve pero tenemos que identificar primero que nada el cable verde entre todos estos cables ¿sá? el cable verde no está tan a la vista en este caso lo voy a mostrar lo tenemos acá. nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto porque ven el cablecito verde aquí está eh, tenemos que tener mucho cuidado con esto porque eh, cortocircuitando erróneamente los cables podemos volar la fuente, podemos quemar la fuente de alimentación, literalmente. La Quemarla literalmente no, pero que explote. ¿sí? Que explote un condensador adentro, que reviente el fusible protector y demás, y ya nos estamos complicando de entrada. Así que simplemente recordar que este cablecito verde que está acá, ¿tá? a ver con la luz de la cámara si lo puedo enfocar mejor hacia ahí este cablecito verde, está aquí, que lo estoy señalando ahora, hay que cortocircuitarlo con cualquier cable negro. ¿Cómo hacemos eso? Nos fijamos, cualquier cable negro, este, este, o cualquier otro que veamos acá, en este, en esta, este entramado de cables, nos fijamos bien eh, por, por qué contacto surge el verde y cuál contacto surge el negro, y lo vamos a cortocircuitar. Vamos a hacer un puente con Así que voy a buscar un, algún elemento para hacer un puente, les voy a mostrar con algo sencillo y enseguida vuelvo. Bueno, acá volvimos con un pequeño alambre forrado. Siempre trabajen con alambre forrado, no con alambre pelado, porque estos son cables muy rebeldes y de repente tú cortocircuitas la fuente y dejas eh, este, este cable ahí apoyado en la mesa y de repente este cable se le ocurre hacer así y tocar contra la fuente y se produce un cortocircuito, ¿está? Si, si este alambre estuviera pelado. Pero como se ve, ahí es un alambre que tiene un forro plástico. ¿está? Le voy a extraer un pedacito de forro plástico de esta punta y un pedacito de forro plástico de esta otra para justamente poder hacer contacto y pelar el cable. Esto fácilmente se debería poder cortar con la uña. ¿Sí? Vamos a abordar con la pinza. Acá un pedacito. y aquí el otro, las mujeres que son técnicos que tienen mejores uñas que los hombres, ¿sí? Pueden eh, probar pero tengan cuidado porque se pueden partir una uña fácilmente. ¿Ven? Ahí quedó peladito el cable en las curvas. Lo que voy a hacer es doblarlo, doblarlo en este sentido en el sentido de U para que cuando ingrese a los conectores ¿sí? lo haga de forma apretada y no de forma digamos liviana por decirlo de alguna manera. Entonces voy a Hacer una especie de U con cada puntita. Voy a apretar para que la puntita no quede demasiado abierta. Ah, más o menos ahí es la cuestión. Ah, se ve ahí. Espero que la cámara lo capte más o menos. Ahí les hice un doble. Entonces, lo que tengo que hacer primero que nada es detectar dónde está el verde. Dónde está el verde y eso lo voy a hacer prestando mucha atención, aquí está el verde, ¿está bien voy a seguirlo al verde y la fuente me dice que está por aquí, a veces cuesta un poquito meter el alambre para adentro, pero mejor así a que, a que se suelte, después, y ahora con mucho cuidado voy a agarrar un cable negro bien visible, no cualquiera, mejor este, que sé que es el que está en el borde, en la punta, es este, así que no tengo como equivocarme, Van a ver, cuando vamos a ver si la respiración de la fuente para qué lado está. Ah, es una fuente Cougar. No, era, era una caja en donde yo tenía una fuente Cougar. Está, vamos a darle el crédito que, que merece. Vamos a dejarlo así. Está por un segundo. Para que ustedes vean cómo empieza a girar el ventilador cuando yo cortocircuito circuito la fuente. ¿Ven? A la misma vez que yo cortocircuito va a empezar a funcionar. Ah, perdón. Tiene que estar prendida, prendido el interruptor para eso. Obviamente. Tiene que estar, no puedo andar haciendo demasiada muestra. ¿Ven? El interruptor tengo que prender. Ahora sí, reviso de vuelta el cable con mucha atención y voy a cortocircuitar. Y ahí, como pueden ver, ya está funcionando la fuente. ¿Está bien? Bueno, correcto. Entonces, ahora estoy pronto para hacer las mediciones necesarias lo que voy a hacer es, me voy a poner en situación más cómoda, voy a hacer así, ¿verdad? la fuente va a estar permanentemente funcionando, voy a efectuar algunas mediciones eh, de mayor a menor voltaje, a nosotros nos interesan tres voltajes en informática, el de 12 volt, el 5 volt y el 3.3, los demás son importantes pero no tanto, para, para medir 12 voltios, Voy a tomar cualquier cable amarillo y negro. ¿tá? Puede ser de aquí, puede ser de estos ramales que tienen varios colores, pero también, si ustedes miran bien acá, hay cuatro colores, pero están el amarillo y el negro. ¿tá? Entonces puedo tomar este. Voy a tomar este porque es eh, porque es, es más visible. ¿bien? Y lo que voy a hacer ahora de este lado es observar que el tester esté eh, pronto para medir lo que yo necesito medir. Acá tenemos, estamos en corriente alterna y sabemos que esto es corriente continua. Por lo tanto, vamos a pasarlo para para el lado izquierdo al medio. ¿está? Pero como 1000 volts es demasiado, yo voy a tener que reducir el voltaje. Que tengo que ir en este sentido reducir el voltaje hasta un voltaje razonable. Como yo sé que voy a medir 12 volt, lo voy a pasar al valor máximo subsiguiente a 12. Yo tengo 2000 mA. Eh, perdón, tengo 200 milivolts, 2000 mV, milivolt, 20 volts. Lo voy a dejar en 20, ¿está? Lo voy a dejar en 20 y ahora sí voy a proceder a hacer las mediciones. Voy a tomar las puntas y lo que voy a hacer es negro con negro siempre. ¿Está? El color negro con el color negro. Por tanto, otra vez identifico el color negro por donde sale. Veo que este sale por aquí. Este es uno de los colores negros que tenemos disponibles. Dejo el tester ahí. Tengo cuidado de no tocar... Esta parte de acá, mucho cuidado. ¿sí? Con voltajes bajos no hay problema, pero con voltajes altos te puede llegar una buena patada o un accidente bastante grave. Puede ocurrir. Y el rojo, que es el vivo del tester, el vivo con el vivo de la fuente. El negro se considera masa. ¿sí? Se considera así. Entonces, cuidado de no tocar las dos puntas cuando las tenga conectadas. Lo que voy a hacer es localizar un amarillo y colocar ahí. Y ahí veo. Fíjense a la derecha, 12.0 algo, 12.1. La medición es, es buenísima. ¿Ah? Podemos tener una oscilación en el voltaje. Podemos llegar hasta 12.5, una cosa así, que ya sería bastante igual, ¿no? Pero 12.0 algo, eh, la fuente está genial. ¿está? Amarillo y negro, 12 volt. Voy a repetir el proceso para otro tipo de mediciones que vamos a hacer ahora. Quito las clavijas. Voy a medir la línea de 5 volts. 5 para eso tengo que tomar los colores de basañes rojo y negro voy a tomar cualquier ramal de la fuente de alimentación que me permita un, hacer una medición holgada una medición prolija ¿tá? entonces de vuelta negro con negro primero que nada acá tengo negro con negro está bien fíjense por donde puse la clavijita del tester y por dónde sale el cable no sé si ahí se nota, ¿ven? Que está derechito, ah, negro con negro, ¿Ven? ¿Y qué va a pasar si yo mido en el amarillo? ¿Qué va a pasar si yo mido acá? No, acá, perdón, va a dar 12 volts el tester. Vamos a probarlo, ¿ven? Ahí tenemos lo mismo 12 volt que teníamos hoy, pero yo no necesito medir amarillo y negro, necesito medir, o sea, los de Peñarol no, ahora vamos a ir a los de basaña que es rojo y negro, para que vean nada más, negro con negro no hace absolutamente nada, estamos cerrando un circuito ahí que el tester no puede medir nada. Vamos al amarillo y negro, vamos al rojo y negro, perdón. Ahí tenemos la línea de 5 voltios, ¿eh? 5.0 algo. La medida de 5 voltios es todavía más precisa que la medida de 12 en esta fuente. Está muy bien 5.0, 5.1, por ahí. Eh, está bien, es una fuente take, eh, Cougar, perdón, que estamos haciendo muy buenas medidas. Y ahora vamos por el último voltaje. Recuerde, consejos, eh, mejor dicho, conceptos fundamentales. El tester, cuando vamos a medir corriente continua, tiene que estar puesto en corriente continua. Tómense un rato para pensar esto porque es muy fácil quemar un tester en el primer uso, incluso teniendo experiencia, es extremadamente fácil quemar un tester en cualquier momento. ¿tá? Hay que razonar demasiado antes de poner un tester. Pensemos bien qué queremos medir, qué tipo de corriente queremos medir, primero que nada. Segundo que nada, cuánto voltaje vamos a medir y utilicemos la escala correspondiente y las clavijas correspondientes. Si ustedes ven acá, en este agujerito, se puede conectar también el, uno de los conectores estos, pero no lo vamos a usar porque eso es para amperaje, ¿tá? eso es para otras clases. Bien, como el color naranja no se encuentra en cualquier lado, lo que vamos a hacer es tomar, tomarlo directamente desde acá y buscarlo bien. ¿Tá? Buscar el color naranja. En este caso es como un color rosado, rosadote en esta fuente. No es un color naranja definido. Pero bueno, vamos a suponer que es lo que se ve acá, ¿tá? de este lado. Así que lo que vamos a hacer es, ¿el negro dónde va? Tomémonos un segundo para razonar. El negro va siempre con el negro. El otro puede cambiar, el negro no. Es más, vamos a tomar el negro desde aquí porque nos queda más, más cómodo. ¿tá? Yo voy a poner aquí la clavijita del tester. ¿Ven? Negro con negro. Ahí. ¿Está? Y lo voy a dejar ahí. Porque cualquier cable negro de la fuente es más o menos lo mismo. Así que voy a dejarlo ahí. Y voy a ir al naranja, que está aquí. ¿tá? ¿Lo ven? Ahí. Voy a medir ahí. ¿Y ahí que me da? 3.36. 3.30 y algo. 3.3 y algo. Esta fuente está en muy buenas condiciones. Ah, es una fuente de marca que ha pasado por la prueba 80 plus como hablamos en otros videos, y ahí podemos comprobar que los voltajes son los correctos ¿sí? eh, les voy a mostrar otra cosa del tester, voy a dejar esto acá este, en este momento voy a dejar por acá el tema de la fuente y les quiero mostrar algo más, voy a apagar la fuente la voy a desconectar una vez que la apagué. y la voy a dejar por aquí. voy a retirar la fuente de acá y les voy a mostrar algo curioso sobre esto. Miremos para este lado. Acá. ¿Sí? Por este lado tenemos eh, conductividad. A Nosotros podemos poner, elegimos cualquier valor para medir resistencia. Van a ver que tiene el símbolo del ohmio, de los ohms. A ver si lo puedo mostrar acá. Este lo tiene acá. Miren. acá está el símbolo de ohm. ¿Sí? Ohmios, ohm o resistencia. Cualquiera de estos valores nos va a servir para medir conductividad. ¿Qué quiere decir conductividad? o, o De vuelta, ojo en dónde ponemos el tester y ojo lo que vamos a medir. ¿sí? ¿Qué quiere decir esto medir resistencia? Quiere decir que si yo toco los, las dos terminales, ¿sí? los, las dos puntas del tester, me tiene que dar cero los valores de ahí. ¿sí? ¿Por qué? para qué sirve esto imaginemos que tenemos un cable y ahora voy a, a tomar el, el ganchito que hice para la fuente de alimentación que es este imaginemos que tenemos un cable como este pero que este cable es extremadamente largo no es así de cortito porque acá es fácil darse cuenta que está bien pero tenemos imagínense que tenemos un cable extremadamente largo que tenemos que medir para ver si en algún lado está cortado este cable si en algún lugar está cortado entonces qué es lo que voy a hacer Ojo que este, este ejemplo que estoy dando solamente sirve para cables que no tengan corriente en el momento de hacer la medición. Estas esta, este, gamas de, de, de valores de, de resistividad, conductividad como le quieran llamar, solamente se pueden usar cuando no hay corriente por el cable. O sea que apaguen la llave general si van a hacer una medición de un cable 220, apaguen lo que sea que estén usando y asegúrense que el aparato, que va, el cable que van a medir, no tenga electricidad circulando por dentro. Entonces imaginémonos que este es un cable de 100 metros y que tenemos que saber si funciona o no funciona. Entonces, ¿qué hacemos? Con una de las con una de las de las puntas del tester tocamos un extremo. se ve Ahí estoy haciendo ¿tá? y con la otra tocamos el otro. Entonces, ¿qué nos marca el tester? Tiene que, eh, tiene que ir hacia el cero. Ahí. Quiere decir que este cable está bien, que hay conectividad entre un extremo y el otro extremo del cable. ¿sí? Entonces, ahí aprendemos a medir eh, posibles, mmm, posibles daños en los cables de lo que quieran. ¿sí? De electricidad, de 220, de una fuente de alimentación, de un parlante, cuando, cuando no se escucha, del, yo que sé, tiene un cable largo y no se escucha del otro lado. Capaz que queremos medir la, la, la, la conductividad. Bueno, podemos utilizar este método. ¿no? Así que por acá un video más o menos corto sobre el funcionamiento del tester. No se olviden de apagarlo porque llevan una batería de 9 volt adentro que es bastante cara. Puede salir unos 150 pesos más o menos. este A ver, unos, unos 5 dólares para que se hagan una idea puede llegar a salir hoy. Así que traten de, de economizar la energía acá. Este, y nada, bueno, espero que les haya sido útil. Este, los veo en un próximo video. Que pasen bien y vamos arriba como siempre.